que se cumplan todos los deseos ¡Fíate! ¡Sí, lo sé, llegó tarde, muy, muy tarde. Es que me daba muchísimo, muchísimo asco evitar el vídeo porque verme tomando los chupitos ahora ya se me ha pasado un poco. ¡Wow! La sensación la seguía teniendo en la garganta. Para los que no me sigáis en Facebook o Instagram, o Twitter, sabéis que los chupitos que he tomado... Eran de vodka, whisky, ron y licor de chocolate, creo que también había Y otro licor, licor beiro, licor portugués Este año no los he rebajado ni con granadina, ni kiwi, ni con nada por el estilo Así que he utilizado la misma cantidad para cada chupito Utiliza el mismo vasito así, 12 Y pam, pam, pam, pam, ya lo habéis visto El reto del año pasado no lo superé Porque eran chupitos que estaban muy cargados, estaban muy llenos porque los mezclé también un poquito entre ellos y tal. Me salió mucho y era imposible tragar. Esa mierda era imposible de tragar. Así que me quedé en 8 9, no me acuerdo. Bueno, ya tenéis el vídeo por aquí en algún sitio, no sé. Propósitos de año nuevo. Los del año pasado los cumplí casi todos, creo, excepto excepto el de yoga, no hice yoga, hice dos días de yoga, pero casi lo mismo que el año anterior, este año no lo voy ni siquiera lo voy a poner, pero meditar medité, este año también sigo meditando, leer seis libros, los superé con creces, leí creo que nueve, eh, si os interesa saber cuáles son y qué me parecieron, ponérmelo abajo en los comentarios o comentármelo por Instagram o por Facebook o por cualquier lado, cuando me veáis y ya haré un vídeo sobre los libros que he leído. Ponerme en forma, me puse en forma, esta vez no solamente en 7 días como en el 7 Days Challenge, sino que utilicé unos cuantos más. La parte mala es que después de eso me dejé. Me dejé muchísimo y estoy como un palillo. Este año voy a ponerme en forma, pero ya de forma más tranquilita. Voy a hacer el 50-50, que si os interesa saber qué es, me lo ponéis en los comentarios y os oí. Y os explicaré cómo funciona, en qué consiste, cómo hacerlo y todo eso. ¿Qué más? Ir al teatro, que opté por cultura este año. Ir al teatro, fui, a ver, fui al teatro a ver muchas obras de teatro. Si os interesa saber cuáles son, comentarios y os contaré. ¿Qué más? Es que no recuerdo mucho más de lo que dije que iba a hacer. Ah, sí, aprender idiomas. No aprendí Swahili, pero aprendí, estoy aprendiendo mandarín. Que por cierto, cuando os hablé del viaje a Estados Unidos, que también era uno de mis propósitos, viajar. He viajado mucho, en, he estado en Alemania, en Estados Unidos he estado en Chicago, Nueva York y en, y en Goshen, un pueblecito en Indiana. Luego también estuve aquí en España, en Barcelona. A ir a, iba a ir a Valencia con mi mejor amigo y alguna gente más, creo, pero al final se cayó el plan para, para el año pasado. Lo mismo sigue en pie para este. Porque tengo muchos proyectos abiertos, entonces cuando tenga todo un poco más claro ya os iré contando. Propósitos de este año, antes de nada, propósitos de este año. Y os voy a hablar de mis propósitos de año nuevo, ¿eh? de este año, de 2017. Que serían mínimo, mínimo subir un vídeo al mes. Eso quiere decir 12 vídeos este año, este sería el primero. Aunque intentaré hacerlo semanalmente, no prometo nada, pero lo voy a intentar. ¿Qué más? Escribir más a menudo. Tengo una, un blog en WordPress, que aquí por aquí os dejo el link y en la descripción también. Podéis echarle un vistazo. He escrito ya tres cositas. Este, este mes tengo que subir una o dos, no lo sé, ya veréis. Si no, pues una este mes, otro el mes que viene. Y otra vez, como mínimo, subir uno al mes. Eso quiere decir que tengo que subir 12 este año. Es decir, 12 vídeos, 12... 12 textos, por decirlo de algún modo, relatos cortos o alguna cosa, pero escribir que me parezca importante transmitir. Creo que ya está. Entonces aquí tenéis. ¡Feliz año! ¡Y nos vemos pronto! ¡Paz!